alegría de mi corazón desde Santa Cruz de la Sierra y a través de Avia y a la televisión. Maribel. Franco, ¿cómo está querido colega? Comentarles a todas nuestras tele, televidentes que el clima está súper bipolar, que llueve, que hace calor increíble en Santa Cruz de la Sierra. Y para ello nosotros no paramos y más que todo nuestros grandes amigos amantes del folclore no paran con las actividades. Estuvimos presente día viernes en lo que es la Acfocruz, la Asociación de Grupo Folclórico de Santa Cruz con lo que es la Precarnavalera Cultural. Con el ritmo oriental franco y también nos vamos al ritmo occidental porque nos fuimos a la plazolita al frente del Cine Center por el segundo anillo donde nos encontramos a nuestros amigos de Salay Bolivia y también a la Llamerada Santa Cruz. Y no podría ser indiferente las actividades chaqueñas, empieza en Santa Cruz de la Sierra y para ello nos hemos dirigido hasta el restaurante Los Sausales con la gran presentación de Luchín Ceballo. Y no podría ser indiferente, nos hemos dirigido hasta la Ciudadela, más propiamente la Ciudadela de la Pampa de la Isla, en el gran aniversario de este mercado, como es la Asociación 24 de Enero. Siempre vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, a quienes confían en el programa folclórico desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que se realiza. Y también a nuestros grandes amigos que difunde y practica lo que es el folclor nacional desde Santa Cruz de la Sierra, aquí te damos la cordial bienvenida. La de mi corazón Gracias por estar pegadito a través de su receptor como también a través de las redes sociales. Ahí está también la página Alegría de Mi Corazón. Maribel, ¿dónde estuvimos? Franco, estuvimos nosotros como ya habíamos comentado. ¿Ya? Que estuvimos en la plazuelita al frente del Cine Center por el segundo anillo. Donde estaban distintas fraternidades dando su ensayo ya rumbo al Carnaval de Oruro. Y esta vez estuvo Salay Bolivia y también Llamerada Santa Cruz. Veamos. ¿Qué tal amigos de Alegría de Mi Corazón? Emocionante porque estamos iniciando ya la ciudad de Santa Cruz, recorriendo con las cámaras de Alegría de Mi Corazón, un programa folclórico y esta vez nos encontramos con nuestro amigo Oscar, quien es presidente de Salay Bolivia, viendo el espectáculo de ensayo del día de hoy, increíble la magnitud de fraternos que tiene el día de hoy. Sí. Muy buenas noches, quiero mandar un saludo a toda la familia de Salay Bolivia también. Eh, justamente sí, nos pillaron en nuestro ensayo, <risa> estamos preparándonos para la entrada orueña, que es en abril, ya rindiéndole homenaje a nuestra mamita Candela. Eh, justamente mañana vamos a estar en, en el cumpleaños de la Virgen, que es en el tercer anillo, doble vía la guardia, eh, Plaza de Oruro. Es. Reina la juventud, la niñez en esta danza, en su fraternidad de Salai Bolivia, por esa energía, esa alegría que tiene... Vemos que es segundo año que ya tiene la fraternidad y cada vez va creciendo. Sí. Eh, sí, ya estamos cumpliendo, bueno ya cumplimos nuestro segundo año y este año vamos por el tercero. Y la verdad sí, nuestra familia ha crecido demasiado y la verdad no, no estamos conformes todavía. Queremos que se una toda la juventud, niños, personas mayores que a todo este ritmo nos tiene locos. La verdad que a mí también me dieron ganas de bailar Salay Bolivia, verdad, muy emocionante. Y bueno, entonces quisiera que invite a las personas que quieran ser parte de esta hermosa fraternidad. Bueno, hago la invitación a toda la gente cruceña que vive acá, eh, pertenecer a esta familia que es tan grande, tan unida, y tan alegre lo primero, y bien zapateadores, ¿no? Invitarle a toda la familia que quiera participar, estamos acá en el trompillo miércoles, viernes, ...luego Cambódromo... ...estamos el jueves... Eh, ...martes y domingo... ...estamos en el parque urbano... ...ya ahí yo le dejo después... ...me habla, se acerca... ...yo le dejo ahí mi número todo... Bien. ...muchísimas felicidades Oscar... ...por llevar... ...adelante esta hermosa fraternidad... ...y la alegría... ...y tener esa coordinación... ...entre los fraternos... ...para llevar ese canto... ...esa alegría... <risa> eh, ...sí yo estoy bien orgulloso... ...de esta fraternidad... ...porque... ...de que ingresé... ...me recibieron bien... ...y yo puse los pies... Con todo me fui para llevarlo adelante y nunca dejarlo. Y sigo y voy a seguir hasta el último todavía. Entonces me encuentro con un personaje muy importante que es Julio Cruz. Él es el presidente de la llamerada Santa Cruz y se preparan ya para la gran entrada de Oruro. Así es, muchas gracias por la visita. Eh, aquí nosotros ya preparándonos con todo para el mejor carnaval del mundo ¿no? eh, como saben todos los años la Llamerada Santa Cruz va al Carnaval de Oruro a unirse a la matriz que es la Llamerada Socavón estaremos entrando como Bloque Santa Cruz estamos preparándonos más de 140, 150 fraternos donde estaremos participando en honor a la Virgen del Socavón Es una danza muy complicada Julio no, no, para el que, que le gusta bailar es fácil de, de aprender, ¿no? Invitamos a toda la población en general a que puedan sumarse a nosotros y, y, y alegrarse junto con nosotros esta gran familia de la Llamerada Santa Cruz. Para que la gente conozca un poquito más de la Llamerada de Santa Cruz, ¿cuántos años ya tiene la Llamerada aquí en la ciudad de Santa Cruz? Y también bailando en Oruro. Mira, en Oruro, bueno, yo prácticamente yo bailo 19 años, es mi número 19. Pero la fraternidad ya va, pues, como 11, 12 años ya participando como Bloque Santa Cruz, ¿no? En la llamada de Socavón. Bien, muchísimas gracias, Julio. Nosotros siempre estamos atentos a estas fraternidades que están con esa emoción grande para allá la gran entrada en devoción a la Virgencita de Socavón, que es en la ciudad de Oruro. Gracias, muchas gracias por la visita. Bueno, de antemano, tú también, Maribel, por favor, incorporate ya nomás, porque tú también eres parte de la llamarada Santa Cruz, así que hasta las puertas siempre están abiertas a todos los que quieran participar. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Julio. Esta es alegría de mi corazón. Nosotros dando a conocer todos los ensayos que se realizan desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. seguir a través de la página con el nombre alegría de mi corazón franco exactamente maribel y esta vez vamos a ir al ritmo de la música del chaco boliviano más propiamente eh, se ha realizado diferente como se dice el primer festival del año esta vez en los Sausales y estuvo la presencia de luchín ceballo <música> corazón diferentes actividades y por supuesto las actividades chaqueñas no para en Santa Cruz de la Sierra. Estamos con uno de los representantes desde el Chaco Boliviano, como es Luchín Ceballo. Luchín Ceballo 2019 y en los Sausales. Sí, así es, muchísimas gracias nuevamente, bueno, nuevamente nos juntamos aquí, ¿no? Y bueno, primeramente agradecerle a ustedes hermoso programa. Alegría de mi corazón, no me olvido. Este año recién comienza, seguramente eh, hay mucho proyecto con Luchín Ceballo, aparte de esta presentación que estás realizando esta noche en Santa Cruz. Así ah, hermano querido, bueno, estamos ya a punto de sacar nuevo, una nueva placa de decoráica. Bueno, si Dios quiere, hasta fines de marzo ya estaremos con un nuevo material. Bueno. Muy contento de venir a disfrutar con tanta gente amiga y tanta gente que, bueno, gusta nuestra música, nuestro folclore. Eso es lo importante, ¿no? Que, que la gente mismo gusta de la música en sí y qué mejor con un, cha como un chaqueño como usted, ¿no? Sí, emociona, o sea, llama la atención porque aparte que esas ganas que uno tiene de, de mostrarles que uno sabe. Y bueno, también la gente comparte la ale alegría que nosotros hacemos en el escenario y es parte de anécdota de cada uno y es parte de la vivencia el chaqueño. De que le gusta, pega una zapateada, una bailada, entonces eso es lo que la gente gusta, tanto el hombre como la mujer. Exactamente. Bueno, a la idea de mi corazón, nosotros no nos vamos a ir sin que Luchín Ceballo no cante un pedacito, al estilo de él, para todos los chaqueños en diferentes departamentos y también fuera de nuestro país. Sí, había una, bueno, en el trofito, la chacarera dice, ¿no? No sentís distancia, mi brioso alazán. Galopando el alba me vine a cantar... ...yo soy forastero, cantor montará, ...yo soy chacurrío, potro sin domar... ...para todos nuestros grandes amigos de Alegría en Mi Corazón... ...nos hablaba hace, hace momento, se viene la fiesta de compadres... ...¿qué se viene para carnaval en los australes? Sí, arrancamos con la fiesta de compadres, ¿no? Eh, dos jueves antes del carnaval... La fiesta de compadre, ya estamos en tratativas para traer artistas desde Tarija. Continuamos con el jueves de comadre, ya eso ya está confirmado. Los sapos cantores se vienen desde Tarija. Los sapos cantores es un ícono del folclore chapaco en lo que es carnaval, ¿no? Qué bueno, eh, bueno para culminar ya esta hermosa entrevista y gracias por recibir y gracias por apoyar más que todo al folclor eh, del Chaco y por supuesto la dirección para todos aquellos que venga de, de otro departamento y por supuesto no, pa, no se olvide más que todo sin irse por visitar los sausales. ¿no? Sí, muchísimas gracias para alegría, a ustedes. Alegría ¿no? a mi corazón. Alegría a mi corazón, no, muchísimas gracias a todo el personal que viene. a a captar estas imágenes, estas entrevistas, gracias por apoyar a Folklore e invitar a toda la gente aquí en Santa Cruz de la Sierra, cuarto anillo, doblaría La Guardia, Los sausales vamos a estar siempre esperándolo con todo el menú tarijeño y nacional. De este rinconcito como es Los sausales para todos nuestros grandes amigos de Alegría Mi Corazón. Queridos amigos de los nueve departamentos vamos a comentarles también que en Santa Cruz no para las actividades porque los cruceños también se hacen sentir con sus músicas. Exactamente y para ello estuvimos presentes en lo que es la Cruz. Esta asociación, eh, de, más propiamente asociación de grupo folclórico de Santa Cruz, en diferentes eh, categorías, hace presente rumbo a lo que es el carnaval oficial. ello cada viernes hace la preentrada cultural y por supuesto la gente que va y disfruta a lo máximo. No soy. Nací, nació, control, guapo, no. Nací, Queridos amigos de Alegría de mi Corazón, nos encontramos en el corazón desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se realizó ya la segunda precarnavalera cultural, donde hay artísimos participantes. Que danzan al estilo oriental Lo que se vive, lo que representa De la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Donde participan jóvenes, niños Donde hay danzas vallegrandinas Danzas orientales eh, De la Chiquitanía eh, La chorrena y muchísimos más Lo que viene oriental Y justamente el día de hoy también nos encontramos con el salai con el, como ya se están escuchando la música también nos encontramos con ellos pero te dejamos con las imágenes de la segunda precarnavalera desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ¿Mira? estas bellas imágenes desde las calles principales de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde se realizó la segunda precarnavalera cultural y donde distintas fraternidades, ballet participaron con sus componentes, trajes al ritmo de la chovena, del carnaval, la chiquitanía y muchísimas diversidades. Esta noche fue espectacular para la gente, donde se dio cita en las calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde las papás también estuvieron ayudando a los niños, porque había de, como de 5 o 6 añitos, que también participaban en esta hermosa precarnavalera, donde los jóvenes también degustaban con ese grito, con ese canto, donde los mitos y leyendas también fueron representadas a través de las danzas. Es increíble la magnitud de jóvenes y señoritas que participan con esa alegría. Como ya sabemos, la fortaleza de los niños que tienen para el baile, para mostrar la cultura de nuestro país, de Bolivia y especialmente desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Inicialmente ellos partieron desde la plaza principal y culminaban en la plaza del Estudiante. Ellos con mucha alegría, con mucho amor hacia la danza, toda la gente cruceña presente viendo este espectáculo de la segunda precarnavalera cultural aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las indumentarias increíblemente como son realizadas por ellos mismos, como ellos eh, son creativos a llevar el sombrero de Sao, el canastón de frutas donde siempre representa una cambita, el tipoy, el pantalón, la camisa blanca, su tutuma, todo lo que representa a una cruceña. Ellos lo expresaron a través de la danza, a través de sus trajes típicos, en todo lo que se realiza a la segunda precarnavalera. Todos los viernes se realizan las pre-carnavaleras en las calles principales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde jóvenes y niños participan, debutan mostrando nuestra cultura y folclore del oriental y donde toda la gente también se da cita para ver esta magnitud de danzas, donde usted también está a tiempo para venir y observar este espectáculo, lo que se vive, lo que tiene nuestra amada Bolivia, especialmente Santa Cruz. Así que aún estás a tiempo para venir hasta el próximo viernes porque se presentarán viernes tras viernes hasta que llegue el día del carnaval. La cita es a partir de las 7 de la noche, máximo hasta las 10 de la noche y ahí termina en la Plaza del Estudiante. vamos a un sector muy importante para los jóvenes, adultos y niños porque aprendemos más sobre nuestra cultura de Bolivia. Y esta vez viene a cargo de nuestra colega de trabajo, Madeleine Moyo. ¿Cómo están compadres y comadres? Sean bienvenidos a un programa más de Alegría de mi Corazón. Mi nombre es Madeleine y como siempre muy contenta de poder acompañarlos en este espacio de danza y cultura, conociendo más referencia de nuestra cultura, de nuestro bello país. Estamos a la fecha cerca ya de carnavales, y hemos venido conociendo programa tras programa y diferentes lugares cómo se realiza, cómo se festeja nuestro carnaval en nuestra bella Bolivia y hoy nos vamos hasta la ciudad de Tarija para conocer cómo se festeja el carnaval en esta bella ciudad. Acompáñenme. Carnaval de Tarija, más conocido como Carnaval Chapaco. Con varias semanas de anticipación, grupos carnavaleros se preparan para este importante acontecimiento de alegría y regocijo popular. Generalmente el evento que abre oficial, las celebraciones, es la llamada fiesta de compadres que se celebra el día jueves, en la semana anterior al inicio del carnaval. Los niños y jóvenes participan en compadres y en la mañana del día jueves de compadres muchos vestidos con pantalón oscuro, camisa blanca, pañuelo colorado al cuello y sombrero chapaco. Se regalan mutuamente presentes que consisten en una torta adornada y pequeñas canastas con caramelos y masitas, quesos, fruta, albahaca, mistura, globos y serpentina, convirtiéndose en compadritos. Habiendo sido previamente elegidos para ello como entrega de amistad y devolviendo la misma atención recibida al año anterior. El pacto de gratitud y amistad se llena en un abrazo al encontrarse ambos y juntos a sus familias se dirigen a la plaza principal de Tarija de nombre Luis de Fuentes, donde a las 10 de la mañana irrumpen varios jinetes a caballo dando por oficial la llegada del carnaval. En la tarde las coplas chapacas irrumpen acompañada de erques y cajas haciendo bailar a los presentes. También este día se produce la llamada entrada, desfile de carnaval en la que las comparsas hacen su aparición oficial bailando ritmos tradicionales. Muchas mujeres se visten con la ropa típica local, pollera plisada y corta, una blusa bordada, un sombrero chapaco, además de la tradicional flor en la oreja. Otras que son las solteras directamente se visten de diablas, pues en esta ocasión también se acostumbra llevar a la plaza un diablo enjaulado, el cual es liberado por las comparsas arrancando el carnaval. El día jueves antes de carnaval se realiza la llamada entrada de comadritas. En la mañana para los niños y adolescentes y en la noche la entrada de comadres para las personas mayores. Ocasión en que también las comparsas, grupos y personas bailan y comparten en las calles y lugares públicos, además del ya comentado intercambio de presentes. El día domingo del carnaval es el gran curso de mayores que resulta ser el acontecimiento central del carnaval tarijeño, en que todas las comparsas y personas que participan se presentan con sus mejores trajes alegóricos, carros decorados y alegría para dar rienda suelta a la diversión al ritmo de la música local. El día lunes se hace la elección de la reina del carnaval campesino en algunas localidades y el día martes es el día de la albahaca, entremezclando con la costumbre boliviana, de la chaya, celebración ritual de origen quechua, que consiste en brindar ofrenda a la madre tierra, la Pachamama. Y eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarme queridos amigos, conmigo será hasta el próximo programa, conociendo más de cómo se festeja la fiesta de carnavales en diferentes departamentos a nivel nacional. Nos vemos el próximo programa. Y gracias a todos nuestros grandes amigos que nos escriben a través del de número que aparece en pie de pantalla, como es eh, el número habilitado para que usted nos haga llegar sus invitaciones. Y nosotros con gusto ahí estaremos presentes. Maribel. Franco, esta vez nos vamos a la zona Pampa de la Isla, donde estuvimos muy, pero muy bien recibidos por esa gente, que también estuvimos transmitiendo su cuarta entrada de uno de los mercados de la zona Pampa de la Isla. Veamos. Amigos de Alegría de mi Corazón, esta vez nos vinimos por la zona Papa de la Isla, donde encuentra un aniversario, el cuarto aniversario de la Asociación 24 de Enero del Mercado San Jorge. Vamos a agradecer infinitamente por la invitación y Alegría de mi Corazón está presente el día de hoy. Vamos a conversar también con una de las señoras que es del directorio, ella es la señora Juana Arce, va a explicar un poco sobre qué es el festejo el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Quiero saludar primeramente a todos mis paisanos, primeramente a Oruro, todos mis paisanos que presentan, también Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Bueno, nosotros estamos festejando el aniversario de nuestro mercado, San Jorge es el aniversario que se fundó un 15 de, un 2000, en el 2015, un 24 de enero. ...fue fundado el Mercado San Jorge... ...de esa manera nosotros hemos hecho el bloque... ...para festejar nuestro aniversario... ...para representar a nuestro mercado... ...que es nuestro bloque que se llama hoy... Merca, este ...San Jorge, Bloque San Jorge. bien, a través de la danza, nuestra cultura... ...resaltando siempre nuestra cultura y folclore... ...a través de los niños que también están participando... ...en esta bella morenada. Sí, tenemos niñas que siempre hemos bailado... ...somos el cuarto año que estamos bailando ya la morenada... Presentando siempre al, al mercado y son bien alegres mis, mis, mis socios, todos, entonces agradecerles al canal también uh, por haber venido a nosotros, en nombre de todos mis compañeros, agradecerles y darles gracias. Bien, muchísimas gracias, muy bien por aceptar, vamos a estar mostrando también las imágenes de esta cuarta aniversario, entrada del Mercado San Jorge en la zona Pampa de la Isla. Y vaya, el cordial saludo a nuestros grandes amigos también que nos siguen a través de, de diferentes cables autorizados en el país. Maribel. Franco, vamos a ponerle más alegría al programa porque nos vamos con un nuevo videoclip a ya. cargo del grupo Ozono, que esto dice quiebra, quiebra, pollerita. Morenada, todos se ponen A bailar Vamos mi gente de la sociedad Vamos a ponerle tumba. Cuando escuche mi ritmo De la morenada, todos se ponen A bailar Vamos mi gente de la sociedad Vamos a ponerle tumba. Con el tin, tin, ting, Con su swing, swing, swing La Murillo ya llegó con su swing Sociedad maravilla del mundo Siempre lo mejor Con el tin, ting, ting, con su swing, swing, swing, swing. no ya llegó con su swing Sociedad maravilla del mundo Siempre lo mejor Quiebra, tierra pollerita Cómo se mueve mi cholita Ella tan sencillita Vuelve loco su carrerita tierra quiebra, pollerita Cómo se mueve mi cholita Ella tan sencillita Loco, su Un saludo especial a la gestión 2019, cuatro corazones unidos por la fe. Queridos amigos, llegamos a la rédita final, muchísimas gracias por acompañarnos y más gracias, Franco, vamos a darle a esa gente que nos hace llegar su invitación para que el programa folclórico esté presente ahí con las cámaras y captando las mejores imágenes. Exactamente, así como dice Maribel, muchas gracias. Y por supuesto, nosotros con gusto estamos presentes en cada una de esas invitaciones que nos hacen llegar. Y por supuesto, agradecer también a la empresa que pone la confianza en la Alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. No te olvides de buscarnos también a través de la página de Facebook, donde también transmitimos el programa vía redes sociales con el hombre Yala, el horario a las 2 de la tarde como siempre ya lo habíamos dicho así que ahí están los datos muy importantes la prenda más querida eres tú mi amor de mi vida alegría de mi corazón la pena